Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 31 de enero del 2019. Ya se fue enero, así se pasa el tiempo, así que aprovechelo. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos estar con ustedes siempre compartiendo el contenido de mañana. Gracias a Telenor, Canal 10...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 Verdaderamente tener mejor inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez agradezco a ustedes como cada mañana que nos brindan su atención desde sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este su programa de mañana. Iniciamos Francis con el informe de la Oficina Nacional de Metrología para presentárselo a todos ustedes. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, hoy estará un cielo eh, parcialmente claro, con pocas nubes, hay pocas posibilidades de lluvia, debido a que el aire que tenemos tiene poca humedad. El Frente Frío está prácticamente estacionario en la zona oriental de Cuba y tiene poca incidencia sobre nuestra geografía nacional, eh, exceptuando las buenas temperaturas que tenemos, temperaturas agradables para toda eh, la isla de nuestra República y también especialmente en las zonas montañosas. No obstante, los vientos pueden arrastrar algunos parches nubosos y pueden producir aguaceros débiles y ligeros en la provincia de la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Acto Mayor, El Ceibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel. La Vega, Monte Plata y Gran Santo Domingo. Se mantiene un sistema frontal estacionario sobre Cuba, temperaturas agradables y cielo poco nublado. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET. Bien, gracias, Fulvio, por darnos ese informe. Sigue bonito el día. Sí, muy bonito. Eh, para los que, todos los días son bonitos. Eso para mí siempre será eh, el agradecimiento porque abrir los ojos y estar vivo. Oye, eso es algo grande. Es lo más bonito. Sí, sí, sí. Y llueva, troné, haga sol, el día es bonito. Ahora, para la realización de actividades al aire libre y, y las operaciones del día. Excelente. Eh, sin sombrilla, aunque hay que tener siempre una sombrilla, que uno no sabe. Es pues verdad, <ríe> Sí. <ríe> Francis, hay eh, expectativas sobre la Serie del Caribe 2019. Se va a celebrar en Panamá a raíz de los problemas en Venezuela, así lo determinó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y resulta que se van a realizar en el Estadio Ron Carey de la capital de Panamá, un bellísimo estadio que está en Panamá y ya el equipo de Panamá Toros de Herrera eh, pasan a, la, a lo que es el grupo B el grupo B estará representando ahí también Puerto Rico y la República Dominicana la Puerto Rica, Rico con los 2000. cangrejos de Santurce y la República Dominicana con las estrellas orientales que se estarán enfrentando dos veces con Panamá y ahí los equipos de República Dominicana tendrán como refuerzo al lanzador panameño Paoli Espino. Oye qué cosa, eh. Va, Oye qué va cosa. A contra su <ríe> propio territorio. Dos veces. Qué interesante. Oye qué cosa. El Grupo A está conformado por Cuba leñadores de las Tunas, México cachorros de Jalisco y Venezuela cardenales de Lara. Una serie del Caribe que se realizará del 4 al 10 de febrero del 2019, esta serie a expectativa, eh, se está realizando todos los preparativos de inmediato para la realización por los problemas de cambio que hubieron, no obstante se espera muy buena participación y producción nos tiene imágenes de apoyo y nos tiene también las declaraciones de Giraten, cronista deportivo y Junior Matrillé Cronista deportivo de aquí, de San Francisco de Macorís. Y Ricky Novoa, eh, comisionado de béisbol de la República Dominicana, también eh, nos ofrece unas declaraciones. Pero vamos a empezar con Gira Ten. Realmente lo de la serie del Caribe es algo que eh, viene preocupando porque ha bajado mucho el interés. Y esto se debe a que prácticamente los equipos que van a participar no presentan esa gran estelaridad que en años anteriores ha mermado la calidad. Y cuando se barajó posiblemente que fuera aquí, yo decía, bueno, realmente aquí no están las condiciones económicas. Si te fijas, la última vez que se realizó una serie del Caribe en el país, quedamos a deber. Prácticamente el público visitante era el que llenaba los estadios, se aportaba. Y pienso que es algo de que merece cuidado y que en los próximos años en lo que a mí respecta debe de trabajarse para que sea exitoso. Me encanta la sede de Panamá. Desde el 60 no se jugaba allá, es un país precioso. Tiene las condiciones económicas y sobre todo los estadios están en condiciones, así que hay que apoyar el equipo y sobre todo el que nos representa, que es las estrellas que tenían 51 años que no han ganado. Las expectativas no son buenas porque independientemente de que las estrellas orientales nunca han participado de una serie debido a que en la primera etapa eh, Dominicana no participó y comenzó después de los 70 y las estrellas no habían ganado antes de 68 eh, no son tan buenas porque con el tema de que era Venezuela todos sí. se han motivado por allá y luego que los equipos de grandes ligas no permitieron que Sirín y Fernando Tati que eran sus dos principales jugadores junto a Junior Lake asistan también y ahora hay un nuevo tema y es que la gerencia de las estrellas invitó a Valdespín y finalmente lo ha dejado fuera eh, primero un, una falta de tacto porque lo dejan fuera por las redes sociales no siquiera se lo comunican directamente y segundo porque el país necesita bateadores de esa categoría y yo siento que es una baja muy sensible, sin embargo eh, Panamá va a ser una buena serie, a mí me gusta la idea de que Panamá se involucre porque ellos tienen 60 años que no van a la serie del Caribe y vamos a tener seguro, buen público aprovechando a Mariano Rivera que fue unánimemente elegido para Salón de la Fama el primero de la historia y está ahí Caru que está ahí yo creo que va a ser una buena plaza. Con relación a ¿verdad? mover la serie hacia Panamá, se ha dicho que la Confederación Dominicana de, de Béisbol ¿verdad? Eh, se dejó presionar de las Grandes Ligas. ¿Tú opinas sobre eso? Bueno, no fue que se dejó presionar, es que Grandes Ligas dijo, nuestros peloteros que están afiliados al Winter Agreement no van para allá. Y ningún pelotero que tenga que ver con grandes ligas en cualquier nivel, Ligas menores, no puede ir. Porque es una petición que hace el comisionado de béisbol ya consensuando con los 30 equipos. Entonces, no es una presión, es una orden. Ya Grandes Ligas dice ustedes pueden ir, pero sin mis peloteros, entonces no van a ir ninguno. Porque cuál es la aspiración de todos los peloteros, firmar con un equipo de Estados Unidos. Entonces no iban a tener una buena serie con, en cuanto a la cantidad de peloteros. Sin embargo, todo el mundo sabe los problemas que hay en Venezuela, a pesar de que ellos dicen que podían montar la serie. Lo que sí es que la Confederación del Caribe tardó demasiado, tardó mucho. De hecho, Grandes Ligas se pronuncia cuando ve que el comisionado de béisbol de Caribe no hace el anuncio oficial que después del 23 que salió un lío en Venezuela mayor el 27 fue que este hombre se pronunció y dijo, no, no va en Venezuela vamos a buscar otra plaza, creo que tardó mucho ¿por qué tardó mucho? y esto es algo que nadie lo ha mencionado es que la serie del Caribe es un gran negocio que por 28 años ha estado presidiendo Juan Francisco Pollo Herrera, que tiene un gran contrato con la televisión y en este caso con empresas millonaria de Venezuela Que se cayeron Porque esperó hasta el final Para ver si se podía hacer en Venezuela Y entonces al tener que trasladarla Van a ganar menos Y ahora también hay un problema con el Sindicato de peloteros que ahora dirige Eric Almonte porque son 200 mil dólares Los que se entregan entre ganador y subcampeón Y la confederación acaba de anunciar Que va a entregar menos dinero Porque no tuvieron el tiempo suficiente para vender Y los peloteros no quieren menos dinero Por lo que también hay un tranque en ese sentido, que de seguro se va a resolver, pero hay un tranque ahora mismo, y yo conversé con Eric Almonte al respecto. Conformación del equipo de República Dominicana eh, frente a la Serra del Caribe? Bueno, ellos trataron de hacer el mejor esfuerzo, con excepción de Valdespín, creo que llevan el mejor grupo disponible, llevan jugadores de la calidad de Moisés Sierra, que por cierto, terminó muy bien en la, en la etapa del round robin, y que se desmontó del avión del torneo que se realiza en Brasil, eh, de la selección del país que busca clasificar a los Panamericanos para montarse en el avión del lunes que se va a Panamá. Creo que es atinada la, la decisión de Moisés porque el evento es más importante. Sin embargo, eh, Raúl Valdés también será uno de los abridores que estará representando, Paolo Espino, el, pana, el panameño, que ahora no sé con quién va a jugar, creo que va a jugar con, lo, con el equipo de Dominicana o las Estrellas porque él no participó en el torneo de Panamá, pero puede hacerlo por Panamá. Y, y se vería bien porque es panameño me gusta la conformación solamente repito no tiene nada que ver con la conformación en sí sino el hecho de que los que estaban disponibles ellos cogieron los mejores ahora el equipo que terminó de las estrellas sin Fernando Tati, sin José Sirí yo creo que no es suficiente creo que le falta algo y me gustaría que sean campeones pero como que le falta alguito y eso habrá que verlo en el terreno de juego aunque nos vamos a meter entre los primeros dos o tres lugares eso sí te lo puedo garantizar porque las estrellas llevan un, ha un hambre de ganar al nunca haber participado en una serie, pero dejaron a Valdespín fuera y eso también es una baja muy sensible. Bueno, sí, yo creo que era la única alternativa a celebrarla en Panamá, porque el Estado Dominicano no podía ir tras el rescate de esa sede, porque la inversión es muy alta, tú sabes, y ya el Estado, como propulsor del béisbol en la República Dominicana, ha hecho un trabajo extenso no, para que las operaciones del béisbol se lleven a cabo efectivamente, pero ellos tienen sus propios recursos, la confederación tiene sus propios recursos, es una empresa privada, vamos a llamarlos así del béisbol, como es el béisbol profesional, las ligas manejan sus recursos y entonces ellos pues eh, creo que hicieron algunos préstamos y también Panamá que quiere entrar a la confederación ha aprovechado la oportunidad siendo sede para proyectarse como futuro miembro de la confederación o sea, ellos han dado los pasos que han tenido que dar, porque definitivamente y te repito, eh, eh, muchas veces el Estado hace inversiones para que empresas, verdad, en este caso empresas del béisbol, pues eh, eh, hagan sus, sus operaciones. Y yo creo que esto también eh, tiene su, su pro y su contra, verdad. Pero nada, yo creo que Panamá es una es una sede que salva momentáneamente la situación, porque hay que relanzar la serie del Caribe en cuanto a su nivel competitivo, muchos equipos que son retazos, esto tiene que mejorar, que haya eh, grandes figuras ¿no? que representen a sus países para darle más realce a este certamen. Certamen internacional. El ministro de Venezuela acusó a las grandes ligas, ¿verdad? a los de y Estados Unidos... ...de intentar sabotear a la sede de Venezuela. ¿Su opinión sobre eso? Bueno, yo esa ya sería una opinión política, ¿verdad? Porque creo que fue el presidente Maduro que hizo la, el señalamiento de que es un sabotaje... ...de que le quitaron la sede. No, yo creo que la situación en general nadie se puede culpar. Yo creo que las condiciones no estaban dadas. Las condiciones de inseguridad, ¿no? En el, en el hermano país que tanto le debemos, como es Venezuela, por aquello del Patricio, eh, Juan Pablo Duarte, y entonces las condiciones no se dieron en ningún momento para que eso pudiera ser realidad, ¿verdad? En Barquisimeto. Eh, pero tú sabes que se meten los ingredientes políticos y demás, y yo de ahí realmente me aparto. Con relación a las fanaticadas eh, en Panamá, Sí, sí, Panamá es un eh, es el fútbol realmente, su deporte y demás, pero eh, los panameños tienen glorias en el... Hay que recordar a Oliver, eh, Rod Carun, inmortal ahora mismo, Mariano Rivera, el único que va a ir a Cooperstown unánimemente, eh, Juan Berenguer, muchos peloteros han estado en el béisbol de grandes ligas y han tenido una conducta eh, realmente or, eh, para orgullo de los latinoamericanos. O sea que es una plaza perfectamente bien... Eh, ...proyectada eh, para tener un, una, un puesto en la confederación del Caribe... ...del béisbol caribeño, como no. Y por último, la calidad de los equipos, ¿tenemos figuras? Eh, yo, creo que, yo creo que ha bajado la calidad, sí, yo creo que eso es un voz verdad. ...ha bajado la... ...pero tú sabes que cuando hay un deporte donde se lleva... ...y se compite con la bandera en alto... ...pues eso trae naturalmente un sentimiento de patria y de nacionalismo y demás. Y eso es lo que pasa con la serie del Caribe. No ha tenido, hay que hacer una reingeniería y mejorar muchas cosas en la participación de los jugadores, ¿verdad? Eh, de los jugadores estelares que no sean eh, parados como ocurre también en nuestro béisbol invernal. Y yo creo que eso hay que mejorarlo, pero donde hay una bandera nacional, ¿verdad? Pues la gente tiende a moverse y a dar el respaldo. Bueno, la verdad que es interesante la el discurso y la conversación deportiva, y sobre todo la del béisbol. Y Junior, Junior Matríguez, No, no, Junior está a, nivel, está a nivel de los grandes cronistas Cronista. del país, y tiene mucha mucho acervo cultural del deporte, es decir, conoce ba, bastante bien. Y escuchando a Ricky Novoa, que es el comisionado, eh, fue, fue sincero, porque como decía nuestra cronista deportivo eh, eh, Gira Ten, Gira Ten eh, había bajado, me parecía primero en la voz de Gira que era una apreciación eh, aislada, pero realmente Gira dio en el punto cuando sí. Ricky Novoa admite que ha bajado la calidad y eso a mí me preocupó, esa parte a mí me preocupó en razón de que estoy viendo pocos jóvenes peloteros para la liga nacional, es decir, que a la vez que se preparan para ligas mayores o para ir a ser contratado a la, al béisbol internacional y profesional de Estados Unidos, como que debiéramos tener una preparación previa, que creo que es el antesala para ir a las mayores, de que hayan peloteros jóvenes para aportarle al al deporte del béisbol local hay muchas ligas pero buscando talentos y cuando los tienen esos talentos pues solamente lo dejan en algunos pocos espacios participar porque representa un, un, un activo un económico activo. y es todo un negocio no obstante se sigue practicando mucho béisbol en el país es decir que lo que recibimos es talentos de, eh, descalificados al deporte local es decir, eso es una plataforma entonces, lo que me quiere decir que es una plataforma, el béisbol profesional dominicano para aquellos entonces peloteros medios o peloteros buenos pero que no alcanzaron el nivel en las grandes ligas, otros en parte, en parte. entonces otros que son grandes ligas también son negociados para venir a, a, como una especie de recreo a su, a su país pero vuelvo, insisto creo que es válidamente, pueden también jóvenes que no han sido escogidos por esos eh, scouts de equipos importantes, caramba, que no lo que lo, lo impulsen también para entrar a la, a la liga mayores de aquí. Claro, claro. Es lo que yo digo, para sí. no... Muchos mucho de los que están en, en, en AAA, en Estados Unidos y AA, en equipos de grandes ligas son los que juegan aquí como parte preparatoria de su entrenamiento. Ahora bien, hay cuatro novatos que van a ir a la Serie del Caribe. Solamente el equipo de Santurce representando a Puerto Rico y el equipo de Lara representando a Venezuela tienen experiencia en Clásico del Caribe, en esta miniserie del mundo como se le conoce. Los demás a la gran fiesta están... Identificado como novatos, así está las Estrellas Orientales, identificada como novata, la primera vez que va a ir a una serie del Caribe. Los cachorros de Jalisco en México, eh, también eh, son parte del equipo que va a representar a México. Así también eh, están eh, los demás equipos, Estrellas Orientales lo harán por primera vez representando a República Dominicana, los Cardenales de Lara harán lo propio por Venezuela, completan el grupo de participantes, Leñadores de la Tuna por Cuba, que es la primera vez que van a la Serie del Caribe, y Los Toros de Herrera por la anfitrión que es Panamá. Cuatro de esos equipos campeones estarán participando por primera vez. Ahí estamos viendo parte de lo que es la exhibición de la Serie del Caribe pasada que se celebró en Venezuela. Muy bonito. Sí, sí. Panamá espera sobrepasar las expectativas en lo que es la presentación de la Serie del Caribe porque Panamá está con una economía sólida y también orientada al servicio y espera con esto pues llamar la atención a nivel del mundo en asuntos deportivos. Significa que... Se mantiene el formato establecido por la Confederación de Béisbol del Caribe. El grupo 1 lo conforman Dominicana, Cuba y México, mientras que el grupo 2 lo integran Puerto Rico, Venezuela y Panamá. En cada grupo se jugará un round robin con dos partidos contra cada equipo. Los mejores equipos de cada grupo pasarán a discutir el juego final por el título. Bajo este formato, Puerto Rico comienza la defensa de su título el lunes ante Venezuela, anticipando que, sur, que surja algún contratiempo de última hora con alguno de los países. El comisionado Juan Francisco Puello dijo que su, organiza, que su organismo tiene un plan B en caso de que participen cinco equipos, es decir, que no vaya uno, puede ser Venezuela. Sabemos que como está Venezuela es posible que a última hora digan no vamos a participar, pero hasta ahora van a participar la Asociación de Peloteros de Puerto Rico y directivo de la, de la Confederación de Peloteros Profesionales están, están preparados. En lo que todos sabemos, pero en la apertura que dejó el comisionado, hay, una, hay un itinerario con cinco equipos también y otro con seis, porque hay que tener un plan B ante la situación que hay. El clásico inicial se iba a celebrar, como todos sabemos, en Barquisimeto, Venezuela, pero por la crisis allí presente, no están las condiciones dadas de seguridad y es por eso que se eligió a Panamá. Estas son parte de las consideraciones que se han ventilado y se han hablado acerca de lo que es este clásico del Caribe de béisbol que se llama la miniserie mundial. Y ahora con Mariano Rivera... Que es, ha sido el único eh, elegido al estado en el Salón de la Fama Internacional de la Meyhan Lee, con un 100% de los votos. Esto es algo extraordinario, señores. De todos los que tienen eh, las votaciones, Mariano Rivera, de los 100 puntos, obtuvo 100 puntos. Y es panameño. Estará allá. Eh, en estos actos inaugurales y va a participar también como espectador en, par, en, en los partidos. Estarán también otros eh, peloteros de data mundial, entre ellos algunos dominicanos. Esperamos que esta serie del Caribe sea muy fructífera y que el béisbol... Pues se alce por los cielos Mira, como un eh, estandarte de relaciones entre los países Así es, y de mandat eh, Debo de saludar a través de nuestro espacio a Chaguito Es mi, eh, coronel del ejército que está apostado en Alaska En este momento ay, dice ay, ay. Chaguito que no está viendo Son las 2 am de la madrugada Menos 40 grados me está dando el dato Que está viendo el programa que lo ve una diferida, una media hora, más o menos va a tener, porque ya se va a acostar. Pero el darle nuestro saludo, nuestro que lo saludo esperamos pronto por aquí, un Franco Macorizano en Alaca, ya usted sabe. Menos 40 y grados. Y poco pelo que tiene. Yo no sé cómo es que soporte ese frío eh, en la cabeza, porque la verdad uh. es que. Pero Chaguito, gracias porque siempre estás ahí y nos da seguimiento a través de Telenor. Punto com punto do y recordarle a todos ustedes que LIR Comercial ahorra también en tu negocio. Te manda decir, visita cualquiera de las tiendas de LR Comercial. Llévate todos los equipos que necesita, como este sillón para barbero reclinable, ajustable a la altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo 4 mil pesitos de inicial. Porque solo en R y L, en L y R Comercial se ahorra de verdad, verdad. Aproveche esta oferta disponible hasta el 31 de enero. Es decir, vaya que es hoy, en todas las tiendas L y R Comercial, donde todo califican. Así iniciamos en De Mañana. Y a los amables televidentes que también se levantan con nosotros, igual que Chaguito desde Alaska, a quien les damos un saludo. Óyeme, menos 40, 0 bajo. Cero, ay Dios mío. Buenos días, dice William Hernández. Buenos días, profesor. La verdad que está caliente el tema de, de los 266 millones que supuestamente para la lectura se estaba llevando. A Mercedes Lora, San Francisco, buen día, que el Señor les continúe bendiciendo. Igual para usted, quiero felicitar a mi hermana y amiga de tesoro, El tesoro de la casa, Ada Lora, que está de fiesta de cumpleaños de su hermana. Mercedes Lora, bueno ahí está, felicidades tanto de Mercedes tu hermana como de nosotros el equipo de mañana, así entonces no se muevan, continuamos en el desarrollo del programa que tenemos bastante contenido. Vamos en nuestro programa también aquí interno. ¿eh? Gracias por permanecer con nosotros, señores. Pero la verdad es que yo me sorprendo a dónde estamos llegando como dominicanos que hablamos de tanta base moral, de buen comportamiento, de buen hacer, de motivar, del emprendedurismo y que aquí se le dé cabida a un delincuente internacional como Quirino Ernesto Paulino y que Hipólito Mejía le sigue el juego, Es increíble. se deje arrastrar para que se vea que ya la componenda desde el palacio en contra de Lionel es activa y haya una figura que hasta presidente fue, Dos esas figuras. son de las cosas que yo no, me da pena de don do, Hipólito, do figuras. a quien respeto, porque a mí siempre me ha unido France. una relación familiar con sus hijos, sobre todo porque fui gerente de venta, de su empresa, desde el 97 hasta 2004, cuando decidí venir para San Francisco a trabajar. Francis. Es decir, ¿cómo es posible que Hipólito Mejía se preste? Entonces, ratificar que visitó para investigar que se dio dinero para Funglore. Pero será, Leonel, tú le podrás poner otra cosa a Leonel, pero estúpido no es. Hay dos expresidentes involucrados y también Kirino menciona a una Margarita que iba a buscar dinero. Que no dice cuál es la Margarita. No dice cuál es, pero en el, la palestra pública y relacionada con Leonel hay poca Margarita. Bueno, la esposa, pero también está la relacionada con él, que fue la que llevó todos los muebles de la Suprema cuando sí. se remodeló, que era Ahora, la que iba, que era esposa del cuñado de él. Lo más penoso es, Francis, que un... Y era quien recibía el dinero para hacer las compras. Lo más penoso es que un traficante... Y el otro que está en la cárcel, que se llama Buche, sean los que tengan Lo que tengan los temas, ahora más, más valor los eh, de temas, opinión, los temas. Los temas en el país. Con tanta, eso a mí me preocupa, con con tanta, no sé si a ustedes. Con tantas necesidades que hay. No, no, bueno, eso es peligroso. Ya es se escucha la música, ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hermanos del Alma, buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos, buenos días, hermano. hermano. ¿Y ustedes qué tal? Yo aquí presente. Lo, lo veo temprano, disgustado. No, no. Da Reclamando. Preocupado porque si, pasa, la, si, la, si la sociedad deja que antivalores tomen la opinión pública y gente buena, gente de trabajo, tengan que escuchar cosas como esta, como si fuera un gran valor. Hipólito dándole valor a lo que dijo que todo el mundo lo ha dudado. Así Ahora es. Hipólito quiere ratificar. Bueno, Quirino dice que, que le va a ayudar, que le va a apoyar en su campaña. Pública. Sí, vean qué <risa> vea apoya. De los hombres que él quiere, es a Hipólito. dice. No, Quirino, no, lo adora. Que lo va a ayudar. Recuérdate que los helicópteros dormían juntos. Ay, Dios mío, miren, buenos días para ustedes. Y buenos días para todos los hermanos televidentes que nos sintonizan a través del número uno de mañana. Inmediatamente vamos al ámbito noticioso, comenzamos a nivel internacional. El presidente de Venezuela pide apoyo a ciudadanos en los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar las declaraciones de Nicolás Maduro. Adelante. El pueblo de los Estados Unidos, para alertarlo de la campaña de la guerra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 Colombia prohíbe entrada a Maduro y más de 200 de sus colaboradores. El gobierno de Colombia prohibió ayer la entrada al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a más de 200 colaboradores de lo que ellos llaman dictadura. Así que vamos a escuchar esta información. Adelante. La noticia que les vamos a dar hoy es básicamente la lista. Son más de 200 eh, colaboradores de la dictadura del régimen de Maduro que no pueden entrar a nuestro país. Claramente esta lista está encabezada por eh, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, son muchas las personas, son más de 200, además de otras nacionalidades también, que no pueden ingresar a nuestro país. Todos los países tienen total autonomía de recibir en su país extranjeros, medidas discrecionales, medidas soberanas, por muchos motivos, por temas de seguridad nacional, de eh, temas de salud pública por temas diversos. Ahí está, señores. Prohibida la entrada de Nicolás Maduro a Colombia. Suspenden fiscal de Barahona supuestamente por tratar de evitar un operativo de antinarcótico. El fiscal suspendido es Iván Ariel Gó Gómez Rubio, quien supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico en esa ciudad y quien estaría siendo investigado por tratar de impedir un operativo de antinarcóticos en Asua, en el que se incautaron 198 paquetes de cocaína. Así que ahí está la información, señores, increíble. ¿eh? Ese fiscal involucrado en ese hecho de corrupción, vinculación con el narcotráfico en Barahona. Caramba. Miren, narcotraficante, dice Leonel Fernández, le debe dinero. Nos referimos a Quirino. Dijo haberse reunido, además, también con Hipólito Mejía. Información que fue confirmada por el propio Hipólito. ¡Oh, Dios! Vamos a ver parte de este video que ha sido viral. ¡Adelante! Con algunas noticias... Eh de avanzar en el proyecto político del presidente Leonel Fernández, que están subiendo noticias por ahí mencionándome a mí, yo no sé por qué. Debo de aprovechar que ese señor lo que le conviene es eh, pagarme, pagarme mi dinero. Hoy estamos a 29 de enero del 2019 y ese señor, esta es la fecha que yo voy a cumplir ya cuatro años aquí en este país, no ha sido capaz de mandar una de esas personas que él mandaba donde mí, a Margarita, a Florentino, a Feli Bautista. Esa gente que él mandaba, que eran mensajeros de él, a buscar dinero donde mí, no ha sido capaz de mandarlo ni siquiera a saludarme. Y creo que él no sería capaz de lanzarse de lanzarse a política sin antes pagarme mi dinero, porque sabe que yo le vuelvo a salir. Ahí está Quirino, señores al momento de atacar a Leonel Fernández, que le pague su dinero. Miren, suspenden agentes de la DGC que golpearon hombres en los alcarrizos. La policía puso bajo arresto a los agentes que se ven en este video, mírenlo ahí, de manera abusiva, golpeando a civiles. Así que Ahí están las imágenes. Vamos a ver el audio, audio, audio ambiental de esto. Adelante. ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, wey! ¡Mira, ¡Mira, Bueno, señores, corregimos. No son agentes de la DGC, son agentes policiales. Y de manera abusiva, ustedes ya han observado cómo esos miembros, esos salvajes, golpean a esos ciudadanos. Que no veía, de verdad, quizá, desconocemos lo que ocurrió detrás de todo esto, pero no veo la agresividad que mostraron los ciudadanos. Y miren cómo ellos, de manera despiadada, le daban y le daban golpes. Y dichosos fueron esos ciudadanos ahí, que ellos no le propinaron disparos. ¡Wow! Así andamos. ¡Qué brutalidad! Increíble, señores. Miren, en el ámbito local-regional, vamos a ver, señores, porque la dirección de la ADP en esta ciudad continúa con su plan de lucha, desde manda, y ayer se reunió con las autoridades de educación aquí en San Francisco de Macorís, en el despacho de Mariel Santos, directora regional. Escuchemos. La ADP en su Comité Ejecutivo Municipal ha venido ha atendido a una solicitud de la Directora Regional de Educación, Mariel Santos, y como siempre estamos abiertos al diálogo, aún en los procesos de movilización y de lucha, entonces aquí estamos, con las mejores expectativas de que podamos llegar a acuerdos, ventilar soluciones por el bien de toda la comunidad educativa de San Francisco de Macorís, que es por lo que lucha esta seccional. Y tenemos una agenda con más de 14 temas para tratar con nuestros compañeros del ADP y buscar soluciones conjuntas, como ya ha expresado Sisto, a, la, a las problemáticas que surgen diariamente porque estamos trabajando con personas. Y estas situaciones que nosotros vamos a presentar al comité, es con la, en, en procura de poder nosotros llegar a acuerdos que, fav, que puedan favorecer a toda la comunidad educativa. Ahí está la reunión, ojalá y que hayan surgido cosas positivas. Miren señores, la policía nos envía a través de su informe del día de hoy que fue apresado en el municipio de Arenoso, Germán Francisco del Orbe y Edifacio del Orbe Francisco, ambos residentes en el paraje de Cacaíto, en el municipio de Arenoso. ...por el hecho de estos la madrugada de hoy... ...incendiar la casa de Cirilo Francisco del Orbe, ...momento en que los detenidos se presentaran a dicha residencia... ...a cobrar un dinero... ...informe de la Policía Nacional en el día de hoy... ...miren, representantes de comunidades rurales... ...sostienen encuentro con el gobernador de la provincia de Duarte... ...los representantes de las comunidades de Huiza, Aslor, Matalarca, Estanzuela... Honduras y Laguneta se reunieron con el gobernador. Veamos. Dándole a conocer a nuestro pueblo, a la gobernación y a todas las autoridades de nuestro pueblo de San Francisco de Macorís, que hemos iniciado nuevamente con nuestra lucha de Estanzuela, Guisa, Aslor, por la construcción de nuestras calles, como son las calles de Estanzuela abajo, Estanzuela arriba, Aslor, y la que comunica. A Guisa, la cual está a medio construir y la han dejado prácticamente deteriorarse nuevamente. Estamos por aquí hoy visitando las autoridades para recordarles que los acuerdos que llegamos en noviembre pasado eh, no se han cumplido y por tanto eh, hemos, hemos tratado de visitarlos para que se recuerde el compromiso que ellos realizaron con nosotros y que estamos en la mejor disposición si no se cumple en seguir nuestra lucha. Está en ese mismo orden vamos a ver entonces la respuesta por parte del gobernador al momento de en que los representantes de estas comunidades le visitaron. Escuchemos al gobernador de la provincia de Duarte. Adelante. Bueno, esas son demandas sentidas que nosotros en otras ocasiones hemos enfrentado. Eh... Apenas eh, me está casi finalizando, de enero. Ellos saben que enero son un mes donde las instituciones se organizan. Eh, yo entiendo que ellos tienen una necesidad, que nosotros hemos hecho compromiso con ellos. Pero yo pienso también que este es un año muy, muy significativo para que las cosas se cumplan. Así que todo lo que estamos solicitando que nos dan un poquito de tiempo y verán que nosotros vamos a comenzar a diligenciar nuevamente, a activar la diligencia para resolver el problema del agua y alguna cosa, algunos alguno, alguno temas de los caminos. El gobernador pide un poquito de tiempo más a los moradores en esa zona. Ojalá y que llegue esta respuesta positiva. Otra de las informaciones que nos llega a través del informe policial del día de hoy es que miembros de la policía apresan un hombre por herir a un menor de edad de manera accidental. Así que fue apresado el nombrado, fue apresado Francisco Alberto Justo, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad. Esta herida, según versiones de la madre del menor, se le ocasionó el detenido de manera accidental. Al ser cuestionado con relación al arma de fuego, manifestó que luego de cometer el hecho, la arrojó al río Yuna ¿eh? y que había comprado de manera ilegal dicha arma por la suma de 18 mil pesos. Así que el prevenido se encuentra en el Ministerio Público para ser investigado. Ahora sí, niño de 13 años, denuncia, fue golpeado por agentes linces en al Valle. Lo golpearon este jovencito, caramba, de 13 años, de manera accidental, brutal. Mírenlo ahí, un niño estudiante, lo confundieron. Escuchemos. No, porque yo iba en la pasola de la abuela mía, donde el maestro mío de pelota. Y entonces cuando ellos venían en el motor, no me mandaban a parar, me dieron una patada y nos tumbaron. Entonces cuando nos tumbaron... Lo que, lo que hicieron, no me, no me agarraron ni nada, me, me, dieron, me dieron por ahí, por la cara, y por ahí, por el lado, entonces, sí, me, me dieron muchos golpes, ¿Mm? no, me, no me rompieron la boca, A un ching ahí estaba eso hinchado, uh -huh. y entonces, cuando me dieron los golpes, me esposaron y me llevaron para el camión, cuando yo estaba subiéndome para el camión, el teniente vino y me dio tres palos en la cabeza. Yo pido justicia para ellos, o presos, o que me paguen todo el daño que ellos le hicieron a mí y todo lo que yo ha gastado moviéndome contra eso. Sí, está frustrado porque hasta se ha soñado de que, que ellos le han caído atrás de que para pa darle más golpe y, y está físicamente está, está frustrado en eso. Cuando viene a ver voy a tener que llevarlo hasta un psicólogo a él. Imagínense ustedes, es que un niño de 13 años, él desconocía, iba en la pasola de su abuela Y según narraba el niño de manera caramba despiadada, inmediatamente lo interceptaron los linces, Le dieron una, lo tumbaron, le dieron una patada y comenzaron a darle golpes ¿Y cómo es que andamos en este pueblo caramba? Un niño de 13 años, caramba, de por Dios, esto se tiene que investigar Apresan supuesta banda de ladrones de baterías en esta ciudad Los detenidos son Argelis de la Cruz Porte, residente en la bomba de Cenobí. Ramón Antonio Contreras, residente en la ciudad de Bonao. Cristian Esteban Monegro, residente en el sector Vista del Valle. Ahí está. Y Domingo de la Cruz, residente en Villa Altagracia. Se desplazaban a bordo de ese sonata color gris. Ahí está. Vamos a escuchar. Adelante. ¿Dónde ¿Eh? compra materia? Compra. ¿Están admitiendo entonces los hechos ¿tomán? No, no, yo lo que he comprado y nunca la tuve en la mano. Pero si dice, usted se dedicaba a comprar materias. No, ¿Quién es ella? ¿Ustedes se conocen todos? No, no lo que compraba, cuando yo me llevaba. ¿Quién ¿no? vehículos? ¿Qué puede decir ¿Qué la de eso? ¿De dónde tú eres? Está lo que está yo por teléfono ¿De dónde tú vayas? Por eso vayas? estoy aquí, yo soy de Villa Tegas. ¿Pero se dice que conforman una banda? No, no conforman era... ninguna banda, solamente por conversaciones de teléfono Bueno señores, ahí están las declaraciones por parte de los detenidos Ya ustedes ven, ellos niegan las acusaciones y los cargos que pesan en su contra El agua número uno, la preferida por todos los nordestanos es Agua Randy Lar, 100% purificada con sistema Osmosis, es tan dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un camión de agua ¿eh? o un galón de agua que un galón de agua Randy, tan dominicana como tú. Bendiciones, no hay tiempo para más, gracias por haber estado con nosotros. Mañana estaremos aquí tempranito hermanos del alma Francis Fulvio y Raquel. Bye, bye. Muchísimas gracias y feliz día también para ti, Vlad, y dándoles la bienvenida de inmediato a Raquel Ortega. Buenos, Buenos, días, día. Raquel. Buenos, Buenos días, días, Raquel. días, Raquel. Buenos días, Raquel. Buenos, Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos. Hoy es día de San Juan Bosco, el santo de los jóvenes. Eh, sí, ver, salve Don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin razón. Y del decálogo de Duartiano, ama tu patria con amor invariable y entrega total. Ojalá y, en, y tengamos muchos jóvenes que tengan ese concepto pues, bien definido y que puedan a amar a la patria con entrega total, sobre todo felicitar que lo demuestren con el accionar. Con claro, tus palabras a, a, a, todos, a todos los jóvenes, jóvenes dominicanos del país, motivarles a que sepan de, de Descifrar las cosas malas para que no se repitan y que la base moral del pueblo dominicano se conserve y se duplique su aplicación para que temas como el que vamos a criticar ahora en breve respecto a la, al audio de Kirin, ese no es un referente. Si se le sigue dando y los políticos arriba, no se están dando cuenta que negociar con delincuentes de, ese, de esa categoría eh, terminan mal las cosas. Francis, también a nosotros que no Muy somos mal. tan jóvenes, pero que el espíritu siga joven. Ah, no, sí, sí, sí, sí definitivamente. la juventud en un estado de sí, ánimo, porque claro, que la, la, lo físico influye demasiado. Eh, y lo a los jóvenes sí, aún. Sí, sí, también felicitar a mi compañero sí, <risa> Fulvio, sí, sí, sí. Eh, Raquel. Hoy es el día del Premio Nacional de la Juventud, donde Así se reconocen eh, uh -huh. los talentos de nuestros jóvenes dominicanos. 100 mil pesos de premios, una estatuilla, una abeja nacional es un certificado interesante todo esto, sobre todo un estímulo que se le da a la juventud, y por lo menos eso bien lo hace el yo ministerio. fui premio de la juventud en asuntos rurales, uh -huh. pero no me dieron nada reciente. Ah, Ay, cuando es que eso no, no había suficiente recursos. <risa> Todos los años, gracias a Dios, va como variando los <risa> y, premios. Y, y bueno. se, podrá ver, se podrá ver esto. Sí, al principio solo era un certificado. Se, va, se, se podrá ver da, estos premios. Sí, se podrán ver estos sí. premios porque Telenor como siempre a la vanguardia estará transmitiendo los premios muy bien, interesante miren bueno. eh, es creo que Maduro empezó eh, está hoy por donde debió empezar antes me da pena que Maduro hoy comprenda que el modo de gobernar y de aprender a gobernar se refiere también en un mundo hoy globalizado a tener una voluntad o una intención de promover paz y de buenas relaciones pero él está llamando al pueblo norteamericano al pueblo a los ciudadanos para que apoyen a su régimen y que no apoyen la inclusión militar posible que se podría estar dando pero nadie en su sano juicio puede pensar que si uno tiene una una situación como la que tiene Maduro y que ahora salga con ese discurso Francis, de paz como que contrasta con su forma de ser. Y en el mundo geopolítico se dan muchas cosas. ¿Tú sabes lo que es? Que la garantía del préstamo que hizo Venezuela a Rusia de los 17 mil millones de dólares. Lo están cobrando por un ¿Tú avión. ¿Tú sabes cuál es la garantía, Fran? El oro. No, la industria del petróleo que tiene Venezuela en Estados Unidos sí. Oh. Ahora Rusia está loca por hipotecar para tener ese poder dentro de Estados Unidos. Pero no solo eso, que hay un avión que se vio en un cable internacional ruso, que está estacionado con un, una planificación de vuelo más o menos de 14 horas, y se denunció por parte del Senado, de, de un diputado, de que estaban sacando una cantidad determinada de oro del Banco Central de 20 toneladas eso va en ese avión hacia Rusia entonces interesante lo que han criticado que Estados Unidos y el resto que hoy reconoce a Guaidó lo que le interesa es el petróleo y el oro de Venezuela decían los contrarios Vinicito, Vinicio Castillo dice, ah qué bien a ellos le interesa el oro y el petróleo, a Rusia y a China, las arepas. <risa> y para que ustedes vean, más tarde que temprano se comprueba que ese avión que nunca había entrado un avión de Rusia en esa categoría, entró a Venezuela, está estacionado en un aeropuerto militar y están sacando el oro de Venezuela. ¿Qué podría resultar de ahí? Bueno, hay interés muy marcado de ambos sectores y más uh -huh. adelante yo voy a mostrar un documento un apoyo y un respaldo que le da el Frente Amplio de Lucha Popular de acá de República Dominicana a Maduro más adelante. Sin embargo, si Haití tuviera petróleo, quizás también esos países se estuvieran peleando por ayudarlo y defenderlo. Es que Supuestas defensas es que para lo hay. echarlo hacia adelante. Está y el hasta oro. nosotros los dominicanos quizás están Haití tiene el oro y eh, las, las concepciones mineras. De, lo que tienen los las concepciones mineras que hay y es el tema por el cual ellos procuran. Descargar a Haití de esa masa humana que está pasando mal pasando para República Dominicana es porque los Clinton poseen junto a sus socios de aquí, los Bichini, la mayoría de contratos de explotación Haití-República Dominicana. Obviamente sería el paso más importante, crear un gobierno binacional donde solamente haya que hablar con uno. Bueno, y bien. nosotros matándonos uno con otro. Mientras tanto, Colombia le pone un jaqueo mate y le dice, no quiero la entrada del presidente de Venezuela, ni de los 200 colaboradores que claro. tiene por lo que llama él una dictadura, el presidente de Colombia. Y en el ámbito nacional, señores, e no en el ámbito nacional en la suspensión del fiscal Iván Ariel Gómez Rubio, que ha sido noticia, sobre todo porque ha estado involucrado supuestamente en temas de narcotráfico, por impedir que se realizara un operativo que incautaron 1.198 paquetes de cocaína en Asua. Esto hay que investigarlo a profundidad y dar todos los resultados a la sociedad dominicana que está muy pendiente, sobre todo, toda vez de que en estos últimos días se ha desatado, sobre todo por el caso de Buche, que sigue siendo autoridad desde la cárcel. Entonces, y no eh, ha pasado nada aquí. No, en lo absoluto. Eh, ayer el procurador general de la es República más importante desacreditar refirió, al, al, al fiscal se refirió muy suavemente sobre el tema no quiso dar muchos detalles el fiscal si tiene si, si de verdad se demuestra de que él se opuso o intentó ponerse a que se incautaran esa droga pues sí si que no es cuestión de desacreditarse sino que él mismo se está está clavando su propia cruz está haciendo su propio hoyo para enterrarse con toda la razón. Así Hablando que debe de, ese, un de ese más. tema que tú tocas y cómo le han dado más valor a Bucha, a Quirino, a Quirino. No, no está, andamos al mal, uh -huh. están tratando de desacreditar al fiscal o, o suponga usted que él sea parte de una mafia, pero tienen la misma característica entonces, delincuencial, gracias al televidente que me da el nombre, que menciona a Quirino, esa Margarita Gómez, ¿recuerda? Uh -huh. Que estuvo relacionada en la, en la remodelación o decoración de la Suprema Corte de Justicia, justamente cuando Quirino era capitán y estaba muy activo, y eran aportes que hacían. Pero bueno, eso es de, de Hipólito. Sí, por otra parte... Suspenden agentes policiales que fueron grabados golpeando a ciudadanos en Los Alcarrizos. Señores, si no existieran eh, los teléfonos para grabar, mm. hay que ver hasta dónde llegaría eh, parte de la o policía. O qué tan normal es eso. O, o, o todas o, las cosas que Hoy día que harían, se pone a la luz porque o todas sale, las cosas que porque se graba. Yo quiero que veamos ese, ese video donde están la policía... Esto es gente no. golpeando a hombres en los no alcaldes. Pero es para que los repudiemos. Es para que los repudiemos. Mientras nos quede una gota de sangre, tenemos que repudiar esos maltratos que la policía está haciendo con ciudadanos. La policía no puede degradarse no, no, así. Mira, por ese tipo de La policía estaba... no puede mira, degradarse mira, mira. así. Mira. No puede, porque eso pone, Ay, eso pone entredicho la autoridad de la policía. Así no se actúa. ¿Qué es esto? Ah, porque ustedes sí tienen odio contra ese. Pero mira, mira. Mira, a, mira. Así no se actúa. Y le da pata en la. No, no, no, no, no. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué puede suceder si esas dos gentes se encuentran, él, sin, él desarmado y el otro recordando lo que le hizo ese mismo individuo? ¿Qué puede pasar? El policía eh de, de civil sin armas cuando lo destituyan ¿Qué podría bueno, pasar? hay un contacto telefónico buenos días vamos a recibirlo buenos días Se olvida. buen día raquel buen día, buen día días. Hola, hola hola ¿cómo, ¿Cómo estás ¿Cómo cuéntanos y, y eso que no sé si ustedes escucharon que hay uno que es policía que está recibiendo civil ah bueno el de el de la gorra de suerte de, de raya el, el, el de suerte de raya que de tu pan porque tenía parece que tenía el mismo caracas y está grabando con el teléfono. Mira, por eso que a veces uno habla mal de, de la policía, no un 90% casi menos. Son los policías. Los mismos policías sí, debieran de, de, de evitar sí, cuando un compañero está en, en desa, des, desacertado, frenar eso, pero... Bueno, gracias por tu eh, espérate, comentario. ¿Fue de Juan Carlos que llamó? Sí. sí. Entonces, Juan, Juan Carlos, Carlos oye, oye, la fiscalía apela sentencia sobre el crimen de uh, Emily. Ya lo había anunciado. Sí. Y ya está en el proceso nueva vez. Eh, eh, lo, por, lo... por Por supuesto, no querer eh, los resultados con, en con materia de la, la, la pena impuesta a Marley Martínez de los tan solo sí. cinco años. Dice aquí que el Ministerio Público indicó que, que tal y como prevé la norma. La Fiscalía de la Provincia de Duarte procedió a interponer el recurso de apelación para que un tribunal de mayor jerarquía y compuesto por otros jueces se refiera al respeto y emitan su decisión. Bueno. Es decir, sí. a otro tribunal, el caso Emily. En, en el orden nacional, bueno, poniendo sobre la mesa, solo se ha dado pincelada. En el caso de... Eh, Quirino Ernesto, Cass, eh, Ernesto Paulino Castillo, ex convicto, ha sido noticia nueva vez. Y curiosamente, a un año y tres meses de las elecciones de 2020, ¿qué eh, pasa ahí con esto? Con amenaza el, y todo. Prox, el Como pasado si él fuera, presidente, de, él va a definir la El la, la pasado la presidente Hipólito Mejía ha dicho, eh, eh, sí, me reuní con Quirino, y lo que, que le estaba pidiendo era información en torno, así sabía, si los recursos que llegan a la Fundación Global Democracia fue un glode, recibe, si él le dio recursos a Ay ellos. Dios porque. Hipólito no es la primera vez que ha pedido cuenta y que ha dicho que diga Leonel Fernández como presidente de esta fundación de dónde recibe los fondos de Funglode. Entonces eh, Hipólito Mejía ha, ha reconocido que sí, que se reunió con Quirino Ernesto, este ex convicto que ustedes recuerdan. Eh, que negoció con la, con la justicia como internacional país. y bueno, y miren todo lo que ha pasado. Oh, yeah. En una coyuntura donde se ha denunciado, el equipo de Leonel Fernández, como muy platillo, organizó una conferencia de prensa para decir que el sector de su partido, de Danilo Medina, el otro sector, pues estaba tramando una campaña sucia. Una campaña sucia que es más vieja que yo creo que la creación de la propia humanidad, todos los partidos la han ejercido en algún momento para lograr sus objetivos. Pero parece ser que la campaña sucia no está viniendo del propio PLD, sino que es Hipólito Mejía quien se la está realizando porque ha reconocido que se ha reunido con Quirino para tratar ese asunto y ver. Raquel. Y el propio Quirino ha dicho en sus, de su propia voz que ustedes escucharon en el bloque de noticias que está pidiendo que se le pague. Un dinero que Leonel Fernández Raquel. le adeuda. Que ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Pues el sector de Leonel Fernández y el propio Leonel Tiene que salir al ruedo a defenderse, a decir no, si es no, cierto, no, no, no. si ya debe yo, ya ese dinero la denuncia, o si no lo ya yo la Porque en ningún momento han dicho que eso no, es no, falso. No, no. Y ahí es que debe es partir, Raquel, partir la, la una cosa. Ponelo, esa es tu apreciación o como tú lo defines. Correcto. Pero correcto. realmente Hipólito Mejía ha sido un muñequito de papel. Cada vez que el sector Danilo, lo ponen a hablar y él se ha compuesto o sea que, con esto. O ¿Sabes que Hipólito no tiene cerebro propio y se deja No, para nada, míralo gobierno. ahí, pero míralo ahí, como, no, no, no, como no, pues un no expresidente, no como un expresidente que sabe que no le tienen calidad a lo que ha dicho Quirino, no deja que Quirino se, se queme en su propia salsa, no, se une a Quirino y le da valor a lo que dice Quirino, va a su, a su despacho para hablar de que de la, a veces si es verdad que la Funglode recibió pero Kirino no lo dice. La primera vez. Que mande a lo mismo que me mandaba. ¿Cómo tú puedes decir que yo mandé a Fulvio? Si Fulvio va a pedir por mí, siendo yo candidato. Entonces fue Danilo que mandó a. a no, no, no, no. A Hipólito. No, bueno, si tú, quieres, si tú quieres, para muestra más botones, Hipólito ha servido. Cada vez que habla del Leonelito y de y atacar, es haciéndole un favor a Danilo. Pero no creo digo, que a Danilo, sea un no, muchacho al grupo. Un muchacho Danilo, de manejar no, y demandado Polito tiene como así que se ha convertido, cerebro. eso da pena No, yo no lo creo así, Que sea eso así da tan pena. radical y Polito tiene Pero su, ya está, ya está comprometido propio. Con esta declaración, es lo que yo digo ¿Qué hace Hipólito Mejía al lado de un delincuente como este? O visitándolo para que este delincuente diga Ese señor yo lo voy a apoyar Le voy a poner todos los rótulos de mi carro A, a la campaña Porque él va a ser candidato Y va a ser todo lo que él, él Ojalá solo. y nuestros legisladores dominicanos se pongan los pantalones y bueno y modifiquen la ley electoral y se transparentice todos los recursos que lleguen a los partidos porque lamentablemente en todos los partidos reciben fondos del narcotráfico y no lo digo yo, sí, pero que eso se ha investigado, debiera despedir. es a eso una que pena, donde él, es una pena, que, va, donde él, que él le cobre a eso. Porque se supone que él no se atreve a decir que Leonel lo visitó como... Hay Leonel lo que tiene que salir a defenderse él, no nosotros. Que, ¿Y qué es lo que no es sucio en ese partido? No nosotros, Leonel, que se defiende él solito. ¿Qué? Él, él ah, sabe cómo defenderse. Hay, hay... Bueno, darle calidad a Quirino no jodimos en este país. No, no a Quirino, lo que ha dicho Hipólito. No, no, porque Hipólito <ríe> se ha puesto al lado de él. Ya yo, tiene la misma condición. Bueno, es grave. Y Belice Pantaleón desde Salcedo dice, hola, buenos días, ¿cómo están? Tenía vacaciones... No escribía, gracias que retornaste y felice un abrazo. Nos escribe Arelis de Sector Hermanas Mirabal. Dice que mi semana empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos manda besos. Amén. Gracias Arelis por estar en sintonía con nosotros. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. Esa ley se ha quedado detrás, o sea, es una ley que en, actualmente no representa beneficios reales para los jóvenes, ¿entiendes? Simplemente es una ley que crea el Ministerio de la Juventud, crea los Consejos de Juventud, eh, te dice cómo, cómo ejecutar el Consejo de Juventud. Etcétera. ¿Existe el Consejo de la Juventud? Aquí en San Francisco sí. Ustedes lo formaron. Sí, lo formaron. Usted formó. parte de ellos, aunque el, el ministerio y el ayuntamiento deben de trabajar. Nosotros somos, vamos a decir, ojos visores del consejo. Ah, ya. Sí. Somos, o vamos veedores, a decir. Como le llaman ahora. Sí. Veedores. Exacto. Uh -huh. okay. eh, porque quienes son mi parte del consejo son las organizaciones juveniles. ¿Con cuántas contamos aquí en San Francisco? Bueno, nosotros tenemos un vamos a decir, un conteo de 36 organizaciones. ¿De algún modo ustedes le apoyan en algo, a manera económica, para organizar ellos? Bueno, cuando se nos solicita de manera directa, sí. Formal. Eh, le ayudamos. Eh, nosotros, para lo que fue la creación del consejo, eh, ejecutamos, vamos a decir, un pequeño programa de inscripción en el ayuntamiento, o sea, como... De, de organizaciones sociales exacto de organizaciones juveniles donde ellos están registrados tienen un número en el área de eh, de hipotecas hipotecas y bueno no recuerdo muy bien el nombre registro de, civil de, de hipoteca. sí registro civil hipotecas eh, tienen un número que fue certificado por el ayuntamiento ya por ahí ya ellos pueden empezar el proceso para seguir avanzando y y sí, ser tienen, visible, ¿verdad? Exacto. Mira, una cosa, en términos locales, la juventud, ahora veo que, eh, que hay una casa de juventud, ¿el ayuntamiento tiene alguna interacción con esa casa de la juventud o actúan separados? Eh, sí, la casa de juventud siempre está a disposición nuestra. Eh, las actividades que se realizan ahí siempre somos invitados, eh, siempre hemos tenido a disposición la casa. Eh, se realizan actividades, eh, vamos a decir, todos los meses. Hay capacitación Pero, también ahí, tengo entendido, con Infotep. Sí, ellos realizan todo eso como ministerio. Ajá. Nosotros somos invitados como ayuntamiento. O sea, la casa está a disposición nuestra también. Eh, ellos eh, eh, realizan siempre charlas, conferencias, etcétera O sea, ahí sí tenemos. ¿Cómo bueno, tú valoras la gestión de la ministra en favor bueno, de la juventud? Ha hecho un trabajo, vamos a decir, en una parte bien y en otra no ha hecho el trabajo necesario. Porque eh, ella ha tenido el deseo de que se realicen, vamos a decir, los consejos eh, de juventud a nivel provincial, municipal, para crear el nacional. Pero entonces eh, vemos acciones que no van con lo que es el Ministerio de la Juventud. ¿Cómo cuáles? Bueno, eh, cuando usted ve que el Ministerio de la Juventud va a, vamos a decir, aquí en el caso de San Francisco, vamos a hacerlo. No es que tenemos, tenemos nada en contra de eso, uh -huh. pero no es, eh, vamos a decir, la institución adecuada para donar fondos a una institución de salud, como lo que fue la institución del de, de hospital oncológico, que se le donó dos millones de pesos porque esos dos ¿Pero hay jóvenes, de... jóvenes con cáncer? Sí, hay jóvenes de, con cáncer, pero hay un Ministerio de Salud Pública que puede donar eso, donar no, puede asignarle ese dinero. A lo que, que esas es. no son las funciones del No Ministerio. son las funciones del Ministerio. Medici, hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud. ¿Cómo tú evalúas la situación de los jóvenes en República Dominicana? Bueno, los jóvenes, reiteradamente yo lo he dicho, eh, la falta de oportunidad es un problema central, la falta de seguimiento de parte de, los, de las familias de los jóvenes Es otro problema Hay jóvenes que están solos, que no tienen, vamos a decir Un padre, una madre Que les dé los consejos Que, que, son, lo, que son lo necesario para que ellos sigan un buen camino Yo siempre he dicho eh, Quien no tiene, quien te oriente O sea, se vuelve nada Uno mismo muchas veces pasa por cosas que uno dice, necesito que, necesito que alguien me diga qué hacer. ¿Qué será esos jóvenes que no tienen quien le diga? Entonces, eh, en nuestro país, la falta de oportunidades, ya como dije. Eh, el sistema de educación está ahí. Educación, Ministerio de Educación, las universidades. Pero, eh, están ahí, vamos a decir, porque mira, te voy a poner un ejemplo. Los liceos de noche que están ahí, los liceos nocturnos. Uh -huh. los, los jóvenes asisten, pero ¿qué tú crees que pasa después? No todos, no voy a decir que todos, pero un por ciento de los jóvenes que estudian de noche, estudian de noche para decir que están estudiando y salir del liceo y hacer, vamos a decir, asaltos. Uh -huh. No es, no, no lo estoy diciendo por, por, por decirlo, se ha comprobado muchas veces. Se ha dicho en muchos medios que jóvenes que salen de los liceos eh, asaltan. Entonces las universidades eh, le abren el espacio, un ejemplo la UAS, le abre el espacio a los jóvenes para que estudien, van a estudiar, pero no se le garantiza que cuando usted salga de la universidad, cuando usted se gradúe, usted va a poder, eh, vamos a decir, realizar una pasantía. No hay forma. O sea, usted tiene que buscársela. Eh, el asunto de los de la experiencia laboral, cuando tú vas a buscar un empleo. El tema del primer empleo. Eh, es un asunto también que, vamos a decir, choca con lo que es los jóvenes. Cuando usted le exige entre años de experiencia, usted ha acabado de salir de la universidad. O sea, no hay manera. Entonces, no. yo considero que en nuestro país debemos, todos, buscar la manera de que a los jóvenes se nos abran las puertas realmente como debe de ser. Bueno, ¿qué te parece si vemos entonces un sondeo que ha preparado la producción para conocer las opiniones de la gente en las calles y de muchos jóvenes en torno a las políticas de juventud que realiza el gobierno dominicano? Vamos a verlo. La juventud ahora mismo no, no, no tiene empleo, de trabajo, no no hay, este, ¿cómo te digo? Este Facilidad de trabajo, de estudio, no hay nada de eso. Para mí, que no, no está en beneficio de la juventud. El gobierno lo que tiene que hacer es sacar a los haitianos de aquí del país. Miren ese haitiano, como estaba hablando. ese haitiano, como es un haitiano, como estaba hablando. Eso es lo que hay que hacer. Ver cómo sacamos los haitianos de aquí del país. Porque ellos son los que nos están chupando la sangre. Eso es haitiano. ¿Ese haitiano también se va? No. Creo que no. Hay muchos jóvenes que se están tirando a la calle por, por la falta de empleo. Que no hay. No hay mucha fuente de empleo en el país, hay mucha corrupción ahora mismo. Mucho empleo hay mucho, hay algunos que no quieren trabajar, no tienen, los que quieran andar en la calle, hay mucha facilidad. Claro, porque hay mucha oportunidad para estudiar y para todo algo. Algo de la universidad que venga con 25 pesos, tú vas y vienes, con, a 25 son los pasajes, hay mucha oportunidad para estudiar. Hay muchos liceos, muchas escuelas, tarjeta de comer primero que no se había visto nunca. Le dan el gas, le dan todo. El gobierno está bueno. No, en verdad este gobierno va ni de todo, pero me gustaría que aquí en este país venga un nuevo gobierno como este señor de para allá afuera, Adolfo Ingle, para acabar con estos terroristas, ¿me entiendes? Porque este gobierno está acabando con nosotros la juventud. Eso es lo que yo puedo decir de este gobierno. Este gobierno está haciendo muchas cosas malas, por eso hay mucha delincuencia y muchos muertos. La situación está demasiado difícil con este gobierno. Claro todos Los funcionarios son todos los corruptos, topa el bolsillo, topa el bolsillo. ¿Entonces están creando políticos o no, según tú? No, sí, porque todo, uno paga ese impuestos pero esto, en, vez, en vez de beneficio, beneficio para ellos, porque los impuestos que uno paga, eh, en vez de pagar no lo que sea para ellos, lo tiran a, a, a, a Si fuera para, para las instituciones de gente niños pobres, ok, no lo paga. Porque todo, todo lo que nos paga, solo, va, solo lo cogen ellos. Bueno, en muchas parte sí, en mucha parte no, porque muchas veces tú sabes que la, la medida de, de capacitación es la que se necesita en nuestro país, el sector pensante, que es la juventud. Y por eso debe declinar más. Lo que pasa es que, que todos cuando suben a los poderes, se enloquecen, se vuelven rancios. El mismo Danilo está rancio, porque estando en el poder, no ha aplicado una metodología y un principio. ¿Cuál es el principio? Los métodos de un partido que lo llevó, o se llama Partido de la Diversión Dominicana, que lo llevó al poder. Sin embargo, no ha aplicado ninguna metodología en, ben, eh, en beneficio de la sociedad del bochismo como ideología. Bueno, bueno ya estuvimos viendo diferentes ¿no? opiniones. <risa> Eh, muy interesante las valoraciones que hacen Pero mucho el Pero tú el viste haitiano eso... mientras lo estaban criticando que es se Y el haitiano estaba mirando. Ahí, <risa> y lo más probable <risa> que sea haitiano sin trabajar el dominicano que no, vino quizá él, no, él no El vaguismo ¿Cómo afecta tanto a la juventud dominicana? Que un sector de la juventud le gusta Lo fácil Y muchos viven de la remesa sentados en el frente de su casa Viendo a otro pasar Y no trabajan y critican al que trabaja ¿Cómo valoras tú esto? Bueno, es Difícil, mira qué pasa Viene con el asunto que te digo No tienen Quien le dé seguimiento No tienen eh, Estudian quizás, pero estudian Estudian Dicen que estudian por estudiar Lo que están es inscrito en las instituciones Y está demostrado eh, Estos eh, Vamos a decir los ninis eh, Ese otro sector De los que ni estudian sí, ni trabajan Ni estudian ni trabajan ellos eh, están así, yo considero, por lo, por lo mismo que te digo, por la falta de oportunidades. Aunque hay muchos, como tú dices, que son vagos, que ya eso es otro sector. Ellos, eh, los vagos, vamos a decir, eh, se han quedado buscando las cosas fáciles. Se quedan en una esquina, eh, viene fulano, le da 100 pesos, eh, viene el otro, le, o sea... Hay que hacer algo, hay que hacer algo, porque eh, nuestro país no puede seguir así. No Mire, puede seguir así. Eh, nosotros tenemos otra opinión de la directora... Sí. Vianel Abreu. Vianel Abreu. Coordinadora sí, provincial. Eh, no, Leandro entonces está en otro, en otro departamento. Leandro era el director provincial. ¿no? Ah, lo cambiaron. Eh, sí. Leandro, era el director sí. provincial. Vianel está por él ahora. Vianel lo está sustituyendo. Porque, a, a, porque Leandro, Leandro se fue del país ¿Cómo? y se ha quedado de manera ilegal o ilegal. Eso no lo sé. No lo sabe. Pero se ha quedado. Y, ha, y es una muestra que entonces lo que no cree, la no ah, cree bueno. en este país, en las oportunidades de este país, que tuvo que salir a buscarla afuera. No sabemos la condición. No ven acá, ¿cómo es eso? En fin, Pero, ¿Qué tú crees es de.? de... ¿O ya se tiene la, la, la declaraciones viene, de viene, la directora viene, regional? La declaraciones. ¿En lo que viene? Provincial. Ok, Provinciales, ya se tiene. Vamos, Vamos a escucharla primero. Vamos a escuchar las declaraciones de ella primero. El día de hoy, felicitar a todos esos jóvenes valiosos de nuestra provincia de Duarte en el Día Nacional de la Juventud. Como nueva incumbente del Ministerio de la Juventud en la provincia de Duarte, tenemos un sinnúmero de actividades y proyectos en el Ministerio de la Juventud, donde tenemos el programa de agentes del cambio, que tenemos más de 500 becados en la provincia de Duarte y vamos a seguir fomentando para que los jóvenes se preparen. Tenemos los proyectos de casas juventud, aquí en la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís. Tenemos lo que es la casa de juventud, donde toda la juventud duartiana puede venir a recrearse, a tomar cursos, eh, diplomados, entre otras actividades que se realizan aquí en la, en la casa de juventud. También tenemos los proyectos de juventud despega, hablemos de todo RD. Entre otros proyectos también que vamos a seguir ejecutando en este en nuevo año, Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos esos jóvenes tuartianos a que nos acompañe en el día de hoy a las 9 de la mañana en la entrega de la ofrenda floral en el Parque Duarte para conmemorarse el Día Nacional de la Juventud. También en el día de mañana en el Teatro Nacional se va a hacer la Gala de la Juventud donde la provincia de Duarte tiene 11 finalistas que van a postularse a nivel nacional, esperamos que uno de esos jóvenes tuartianos nos traiga el Premio Nacional de la Juventud de nuestra provincia de Duarte. Gracias, por las declaraciones. Es hoy Premio Nacional sí. de la Juventud y ojalá que uno de esos once traigan... Premio. El año pasado hubo varios reconocimientos aquí. Bien. Estuvo la la, señora, la joven administradora de rehabilitación que ganó premio, sí. José Luis y ojalá y nos traigan otras estatillas. Se considera que cerca del 70% de la población dominicana es joven, sí. pero el presupuesto del Ministerio de la Juventud apenas alcanza los 680 millones de pesos. Eso es una inversión más o menos de 7 cheles por cada 100 pesos dominicanos sí. en el desarrollo de la juventud. No hay ningún plan para la juventud. Ahora bien, el, el precandidato Luis Abinader lanzó un plan, eh, 14-24, que los jóvenes de 14 a 24 años sean insertados, que no estudian ni trabajan en politécnico y en universidades con carrera técnica, sí. ¿te parece que eso podría solucionar parte de la problemática? Sí, puede solucionarlo, eh, pero hoy en día tenemos politécnicos. Hoy en día tenemos lo que es Info, Infotec, que hace una labor, que hace una labor, vamos a decir, incomiable con los jóvenes. Pero él dice o sea, acertarlo en los barrios. Bueno, si es en los barrios puede resultar, pero no sé, en realidad no no creo que pueda. No tiene muy buenas expectativas. Pero es muy buena la, la, la intención. Bueno, convertir ya. escuelas en politécnicos. Pero eso les lo han prometido, todo y están trabajando, el gobierno actual está, está trabajando, las ellos, está convirtiendo. Sí, las en el Bueno, académicos. pues Nerfi, gracias por tu visita aquí a, de mañana y sobre todo conversar contigo acerca de estos temas. Y parece ser que tanto eh, Yeuri como tú coinciden en la falta de oportunidades. Yo creo que es un referente para tomar políticas eh, de, de juventud. Sí. Bueno, pues felicidades a todos los jóvenes. Gracias. U ellos tienen, ustedes tienen el premio de la Juventud también en el Ayuntamiento. Sí, vamos el, a realizar la el premiación El de febrero. El viernes 15 de febrero. 15 de febrero. Ah, okay. ah, sí. Cómo no. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en De mañana.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 Aprovecha esta y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero en todas las tiendas L&R Comercial, donde todo califican. Bueno, también recordarles que he visto de hadasa Elements. Hadasa Elements está aquí en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos, miren qué hermoso este vestido, ese verde montaña oscuro. Eh, que tengo en el día de hoy espectacular, hermoso, lo encuentra en tienda de vestidos Adasa Elements, San Francisco de Macorís en el teléfono 809-841-9955 nos puedes escribir un WhatsApp si desea o llamarnos y, o visitarnos en Santo Domingo estamos en el número 809-952-2150 servicio a domicilio y entrega inmediata también estamos en todas las redes sociales así que visítanos Adasa Elements, encontrarás las opciones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 que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista. Óptica máxima visión, análisis de la vista gratis. ¿Qué más quiere? Ahí le buscamos la solución a tu problema visual. Calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Y el supermercado Almanza, pues, te ofrece todas las opciones para que usted vaya y compre todo por departamento. También, por supuesto, tenemos esta feta de Telenor y estamos unidos a Únase y, y promoviendo, por supuesto, el reciclaje, el uso de los recursos biodegradables. Así que puedes obtener a través del consumo de 500 pesos, boletos para participar de un crucero y de otras rifas importantes y comprar las bolsas eco, bolsas para cuidar el medio ambiente. Supermercado Armanza, tan nuestro como las Guaranas, al lado de ir protegiendo el medio ambiente. Hay contacto. Sí, mujer. vamos a ver los mensajes que nos llegan. Matilde Espailla nos manda este mensaje de buenos días que los amigos son como los barcos, dice que deben salir y vivir sus propias tempestades, pero no olvide que los padres son como los puertos, a donde podrán siempre regresar para recargar energía y seguir adelante. Así es, que hermoso mensaje para iniciar el día. Gracias por escribirnos, Matilde Espaillat. Nos escribe también el número que termina en 3064, buenos días Raquel y demás integrantes desde de mañana, mi nombre es Natividad Liranzo y te escribo para que me feliciten a la reina de la casa mi madre Consuelo que está de fiesta de cumpleaños cumple, dice mañana cumple 89 años miren qué reina qué así es que de parte de, de su hija Lady y todos los familiares y este equipo de mañana pues felicidades, también su hija Lady dice que cumple 24 años que es la siguiente foto la siguiente foto es la hija Lady de la señora Natividad Lirán. Así felicidades. es que celebración por doble: 89 por un lado y 24 por otro. Felicidades. Está buenísimo. Felicidades, buenísimo Así buenísimo. es. Felicidades a ambas que la pasen muy bien. El profesor Gian Paredes nos saluda, nos da los buenos días, mi gente desde Castillo. Buenos días, Jean. Bueno, buenos días, Gian. Ponemos sobre la mesa otro tema antes de recibir este contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Oiga, yo sinceramente soy testigo de que ese joven y la Casa de la Juventud están de adorno, porque yo sinceramente fui cuando ellos hicieron a buscar una simple ayuda, una orientación para un joven, y, y no me la brindaron. O sea, el, ¿Él es del ayuntamiento? Sí, él es del ayuntamiento. Okay. alguien fue usted a buscar la ayuda? Personalmente. Porque la Casa de la Juventud pertenece al sí, Ministerio. Sí, también, pero yo digo mujer. los dos, los dos. Okay. Oiga, y también, sinceramente, ellos reconocen el, el, el, el, los premios, pero es porque los liceos y los colegios hacen el trabajo. Ellos, para mí, no hacen nada, están de adorno. Y, bueno, lo, y tengo testigo, fuerte. ¿me entiende Gracias. A, a usted, usted, gracias, gracias a usted. por su comentario, gracias. Bueno, ponemos sobre la mesa un tema que damos seguimiento y que tuvimos aquí a los actores denunciando la problemática que existe en el Club Hermanas Mirabal Club Cultural y Deportivo Hermanas en el Ellos denunciaban que las actuales eh, directivos pues tenían 27 años, que ni siquiera realizaban asamblea para elegir nuevas directivas y que lo tenían secuestrado, que no lo permitían que la comunidad lo usaran y si lo permitían, le cobraban a los comunitarios y que nadie sabía dónde iba ese dinero. Denunciaron Jochi y Tavera, que ahí estamos viendo en pantalla, y otros integrantes de, esta, de este sector. Pues en el día de ayer hubo una asamblea, Hubo una reunión donde participó la fiscal de acá, de la Procuraduría General, también la fiscal de, de Medio Ambiente, la Policía Nacional, entre otras instituciones. Vamos a escuchar algunas declaraciones de los moradores y las autoridades que estuvieron en esa asamblea. Adelante. Que sigamos desarrollando, incluso aquí, aquí se, necesitan se necesitan más proyectos, proyectos institucionales. institucionales. Creo, Creo que aquí, aquí se, necesita se necesita un complejo de amplio detrás de CUBI. Donde haya no solo baloncesto, voleibol, tenis y las juntas de vecinos y arreglos, sino seguir profundizando el desarrollo cultural. Ahí se necesita eh, balonmano, se necesita campo y pista, se necesita fútbol, se necesita muchísima más disciplina, porque de la libertad para allá, yo lo he dicho por lo medio, hay de todo, de la libertad para acá hay pocas cosas. Pido la sensatez en todos los miembros de esta comunidad para que todos unidos, sin resentimiento, como humanos que somos hijos de Dios, nos unamos y sigamos avanzando por las necesidades fundamentales que tenemos que seguir reconcultando. Damos las gracias a las autoridades y esperamos que el buen sentimiento de todos se aúne el gran esfuerzo de triunfo y avance cultural en todos los sentidos. Espero que Dios y el Espíritu Santo que nos ilumine y dejemos la diatriba pequeña y enana y nos unamos a un trabajo sincero por todos los niños, los viejos, los jóvenes de todo el mundo. Porque la humanidad avance hacia el futuro. Gracias. Esto. Porque algunas veces estamos en una reunión y nos la y usted va a ver, usted va a ver. Usted va a que no lo no lo queremos que nos den un equipo de esto cuando usted lo, lo agarra a estos ruidosos. Nos pongan aquí en proyecto. Por favor, necesitamos, más que el alumno necesitamos esto nosotros. Porque... A la garrapela, público, no escuchamos a nadie. Esto es cuanto. nervioso, porque no estaba supuesto hablar, pero yo soy uno de los atletas del club. Yo vengo todos los días al club. Estoy desde pequeño aquí en el club. Y yo creo que la única persona que debe ser dirigente de este club es ese hombre que está aquí. Porque todos los días yo vengo y yo lo veo ahí limpiando, lo veo ahí pintando, lo veo ahí metido en el club. Con todo el respeto que usted se merece, yo usted nunca lo he visto en el club. Ese hombre que está metido en el club todos los días. Ya, escuchamos la membresía, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuál es la metodología porque van a actuar las autoridades. Le agradecemos a todos su presencia, pero sobre todo le agradecemos a nuestro Padre Dios que nos ha permitido estar aquí, a nuestro Padre Dios que le ha dado tanta energía a esta gente joven, tanto hombres como mujeres, ...que le ha dado energía, que le ha puesto esa llama en el corazón de luchar por su comunidad. Decía uno de los, los intervinientes que de aquí para de la libertad para acá eh, no hay nada, yo pienso que hay demasiado... Pienso que lo tienen a ustedes, pienso que son de lo mejor, que ustedes ustedes la mejor parte que tiene nuestra sociedad. Porque donde uno tenga una comunidad, donde a una junta de vecinos, a una reunión, uno reciba una cantidad de personas jóvenes como la que está aquí esta noche. Y con una inteligencia, como los muchachos que han estado aquí conversando y han, y han hecho sus exposiciones, nosotros realmente debemos decir que esa comunidad tiene los grandes valores que realmente necesita la sociedad para echar adelante. Nosotros los exhortamos a que por encima de lo, de lo buenos que ustedes son, de las personas luchadoras que ustedes son, fomenten cada día más el ánimo de comunidad, la unidad entre ustedes y que, que sigan luchando, luchando pero, pero juntos por las cosas, cosas que, que les, les faltan que, que, es que, que, que, faltan, que como nosotros como Procuraduría de Medio Ambiente nosotros, que nosotros sí queremos, queremos decirle, decirle que aunque nosotros, nosotros no tenemos tanta zona, queja de esta, de esta zona, zona pero que porque, Aún así, la, la, los casos que haya, que también traten de acercarse a, a la persona de su comunidad, como organización y eso, exhortarle a que sobre todo debemos conservar el medio ambiente, pero sobre todo la armonía social, la armonía con el vecino, evitar que por un simple hecho de, un, de una música alta tengamos una discusión o tengamos que ir a la procuraduría o a la policía, sino tratar de buscar armonía y acercarse también a donde nosotros, que todos saben dónde está, es eh, precisamente detrás del cuartel que está la oficina, para que nosotros con una carta, que es lo que le mandamos primero a las personas, le damos una charla, le hablamos y le damos siempre una oportunidad. Y así podamos eh, continuar con ese proceso de diálogo, de conciliación y de armonía. Vamos a hacer la, la solicitud que nos hicieron, la vamos a mandar a Santo Domingo, porque nosotros no podemos disponer de ningún tipo de, de equipo, porque esos son bienes incautados, que son cuerpos de delito, y nosotros no podemos disponer de ellos sin una autorización desde este Santo Domingo. Pero le prometemos hacerlo, hacer la solicitud en nombre de ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Contestándole al joven con todo el respeto que se merece porque puede ser mío Yo quiero preguntar a los demás que si yo no vengo a este club, digan sí o no, ¿vengo o no vengo? Muy bien, siempre, siempre en dos partes, uno partes, bien, sí, y otro muy y no. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy los muy los muy el presidente, los muy lo muy bien, muy bien, lo bien, muy viene muy bien, muy el muy bien, muy bien, no me puede ver. De la, de tal manera que me refería el, el perro, de una vez más a Dios del perro, pero dejándola fiscal de una Denunciar la violencia, pero también es víctima de la misma tienen la oportunidad de hacerlo tanto presentándose a la unidad de violencia intrafamiliar como comunicándose a través de Línea Vida, que se ha hecho muy conocida y que además sirve de enlace a la Procuraduría General de la República. No dejar además de manifestar que otros tipos de situaciones que se estén presentando dentro de la comunidad, que convergen y que afectan y que tienen que ver o que llevan a situaciones pérdidas a los menores de edad, también pueden ser denunciadas por parte de ustedes y nosotros le estaremos dando seguimiento. En el día de hoy, esta es apenas una de muchas eh, reuniones más que la Procuraduría Fiscal de Duarte llevará a cabo. Con cada uno de ustedes... ...tenemos que dejarle en el ánimo... ...a ustedes lo siguiente... ...existen muchos conflictos... ...y ustedes constantemente lo ven... inclusive en sus hogares... ...que pues deben de ser vistos... ...desde distintos puntos de vista... ...y por eso la República Dominicana... ...se encuentra... ...bajo un régimen de democracia... ...¿qué quiere decir la democracia? ...que todos tienen la oportunidad de defender su derecho y establecer su punto de vista. Por eso le manifestamos en un inicio. Es que aquí no está la totalidad de la comunidad. Aquí hay una parte de la comunidad convocada por algunas personas. Los temas de votos... Con respecto a una persona u, a otra, eh, u otra, perdón, que obviamente pues, son circunstancias que, tienen, que suceden constantemente en distintas instituciones, e inclusive a nivel del país, llega una votación, llega un tiempo de elección, se si hacen las votaciones y es la generalidad la que decide, pero esa generalidad no está aquí eh, representada, no está en su totalidad y no está con los parámetros legales que establece la norma para que se lleve a cabo con respecto a la situación en particular y es eh, el cierre que daremos de esta pequeña reunión que hemos tenido en el día de hoy hasta por las mismas condiciones en la que ya nos encontramos eh, pues va a llevar una regla o una dinámica ya establecida. ¿Cuál es la dinámica? Si sí, la directiva, sea de este club, sea de una junta de vecinos, o de cualquier institución que dirija un orden en esta comunidad, le llega un tiempo de elección, se debe, y es lo que manda la norma y establecen las, las, las, eh, eh, las localidades desarrolladas, y es el régimen que rige a nuestro país, se debe de celebrar una elección. Esa elección, esa elección no se va a llevar a cabo porque yo me paro y diga que me... ¡Aparicio presidente! ¡Aparicio presidente! ¡Aparicio presidente! ¡Aparicio presidente! La conclusión es que llegaron aquí en el día de hoy. Queremos lesiones, queremos que todos. queremos las elecciones, la fiscal dijo que había que haber elecciones, porque una sola persona no puede durar 30 años dirigiendo un club. Entonces las elecciones van, y van en grande, y, y el que ganó, ganó no, y el que perdió, perdió. Sabemos que las elecciones van, vamos a, a, a trabajar para eso, para las elecciones. ¿Y el caballero aquí sobre, sobre el... aquí, caballero, sobre el... no No estamos apuestos para que las elecciones van eh. No queremos una persona ya con 28 años ahí, casi 30, gobernando un, un club así. ¿Quién, ¿Quién es esa persona? Ese es David Vigalve. David sí. ¿Qué tiempo tiene que dirigiendo el club? Para pa 28 años tiene ya. Y quiere seguir y no, no va a seguir más. Muy bien. ¿Usted sobre lo aquí en Bueno, es bueno que las elecciones vayan porque la democracia tiene que permanecer y que las elecciones se hagan para bien de la comunidad, y que haya democracia para todos porque el club fue hecho para... Toda la comunidad del Sánchez Mana Miguel queremos, queremos que las elecciones vayan, porque aquí el único dictador fue Trujillo. Y Galvi quiere ser un dictador aquí. que quiere? Él cree que el club es de él. Sobre las elecciones, sobre el acuerdo ah. de de hoy? Bueno, yo veo que este acuerdo es muy efectivo, ya que nosotros, ten, yo soy la secretaria del club y tenemos más de 16 años para que haga elecciones y todo el tiempo se ha hecho. Nunca ha he querido que hagan elecciones, no sé por qué. No sé por qué, que ellos tienen ese miedo a acá en elecciones, porque si ellos quieren que gane su candidato, ellos lo que tienen que hacer es preocuparse por trabajar para que su candidato gane y no decir que nosotros queremos fulano en el perensejo que nosotros queremos sustaneo, sino que se fajen a trabajar para que las elecciones sean eficaz y sean un bienestar para la comunidad y para el pueblo entero. Eso es lo que queremos, elecciones limpias y sanas. Mira, a Trujillo era jefe lo mataron. Una gente no puede durar 27 años en un club. Ahora, si está haciendo cosas positivas, intercambio, intercambio barrial, intercambio de pueblo a pueblo, eh, cooperativa, eh, un sinnúmero de actividades que se pueden hacer aquí en este, en este club, porque es la única casa club de San Francisco de Macorís. Aquí no hay Casa Club y esto fue por un esfuerzo del ensanche Hermanas Mirabal. ¿Quién lo preside ahora mismo el club? Eh, yo tengo, yo nací, me crié en el club y el nombre, ¿cómo se llama el señor? David Gálvez. David Galvez, que lo conocí hace como un mes y pico cuando yo vine aquí. ¿Hay más aspirantes a la presidencia del club? No, todos vamos a trabajar unidos. Vamos a trabajar vamos por una persona más responsable que cada cuatro o dos años hagan unas elecciones. Por ejemplo, nosotros queremos el pastor. Eh, Aparicio, a, a que una persona, o Cantalicio, que una persona del barrio, una persona del pueblo que puede hacer más de lo que se está haciendo. Pastor, sobre esta situación aquí en el club el Bueno, eh, esta es una situación, mira, te este, invitamos a la fiscal, invitamos las autoridades buscándole una salida a esta situación. Eh, yo creo que los clubes son de los sectores, son patrimonio del pueblo, de las comunidades y yo creo que la participación en un mundo moderno es de suma importancia. Por eso nosotros, yo he llegado a este club con todo el interés de trabajar a favor de la, de la colectividad ¿Por qué a favor de la colectividad? Porque yo no vengo pensando en una estructura, vengo pensando en que los jóvenes, en que la persona de tercera edad, si pueden hacer su ejercicio en la parte que se les permita, hay que permitírselo. ¿Por qué? Porque son parte de la comunidad. Estamos viendo imágenes de la asamblea realizada anoche en el Club Cultural y Deportivo Hermanas Mirabal por este conflicto que existe de la actual directiva con 27 años y no permitir elecciones. Por ahí vimos las autoridades, bueno. de la fiscal de Medio Ambiente, estuvo María Brito y también la fiscal de la, eh, la, de la Procuradora Fiscal de aquí, Smiling, eh, Jamil Rodríguez y expresó muy bien, muy claro, la intención de que todas las instituciones pues, de ley deben realizar sus elecciones. Claro, claro. Y la comunidad quedó ahí, claro. eh, según los resultados, muy contenta. David de, que no con miedo. ánimos de que eso se realice. Sí. Pues me gustaría ver, saber claro. de ese señor sí, sí, sí, y, sí, que, no, y, y, y que y habla la prensa que, que diga de, por qué se ha adueñado del club. Debe de entender que eso es dos años, tres o cuatro, lo que digan los estatutos y que vaya otro. Y, y ya cuando hagan elecciones, que tengan muy claro en los estatutos este asunto del tiempo. Que se respete, por supuesto, para que se fortalezca la democracia. Y qué bueno que esta comunidad está solucionando el problema. Así es. En Salcedo, en otro orden, en Salcedo hay imágenes en vivo de la fiscalía porque las autoridades... Tienen que informar algo de cómo va el proceso de la investigación por la muerte de Jorgelín Tejada. ¿Ustedes recuerdan a este joven que estaba en una cafetería en Conuco y que de repente se desmontaron de una jipeta blanca cinco personas que le mataron? Varios impactos recibió este jovencito en este aparente sicariato. Entonces. La comunidad, las familiares están en expectativa de que las autoridades digan cómo va la investigación. Son imágenes en vivo en el día de hoy. Se espera que las autoridades de la fiscalía pues hablen, que digan cómo va este proceso. Les damos seguimiento a ese tema. En el WhatsApp, el número que termina en 2835, dice que cómo estamos, que siempre ve el programa y que le gusta mucho. Y nos manda bendiciones a todos. Y yo le he mandado estas imágenes, me la pueden poner brevemente. Fue ayer. Ayer estuvieron los miembros del Frente Amplio de Lucha Popular y también del el Movimiento Popular do, eh, Dominicano y además del de Frente Estudiantil de Liberación Amin, Abel Hasbun respaldando y ratificando el apoyo al hermano pueblo de venezolano según el documento que, que llevaron a través de su representante de República Dominicana. Mostraron la solidaridad en la decisión de, de escoger su propio destino. Apoyado, apoyan a Venezuela, a Nicolás Maduro, a sus legítimas autoridades, dice el Falpo, encabezada por él. Expresan su firme condena a todo tipo de injerencia. Por parte del imperialismo. Y el documento sigue con otros eh, enunciados que luego eh, lo colgaremos en nuestras redes sociales. Ahí están las imágenes. Esto ocurrió ayer en Santo Domingo. Un respaldo, una, un, una solidaridad que muestra el Frente Amplio de Lucha Popular, el Movimiento Popular Hasta Dominicano. Mañana. Y el FELABEL. Sí, si sí, Dios mañana quiere. Nos Estaremos vemos. de regreso mañana con feliz más feliz información. Día. Buenos día días. A todos.